Y Salud, pretende presentar el proyecto europeo ICI ¿no? eh, de digitalización, de habitación digital. ¿no? Me acompañan en, en la mesa la vice-directora de, de la Universidad de la UNA, el de la Universidad de la y por otra parte una persona mucho más conocida a nivel de la Universidad de SAM, Wimper que es la coordinadora científica. De este proyecto. El que les habla, como vemos, no es el director general de Salud Pública, sino de Benito Robaina, eh, jefe del Servicio de Promoción de la Salud, eh, porque el director, hasta última hora, estuvo haciendo los esfuerzos porque le interesaba a este proyecto, porque lo considera de vital importancia dentro del Servicio de Promoción de la Salud y en general dentro de Salud Pública, pero al final tuvo que delegar en mi persona, aunque sí me dejó unas palabras que luego les pasaré pues, eh, a leer. Tiene eh, la palabra la vicepresidenta la de la Secretaría de Educación la Ciudad de la Universidad de eh, Buenos días, muchas gracias. Eh, señor jefe del Servicio de Promoción de la Salud, eh, coordinadora científica del proyecto, eh, de este proyecto europeo, pues participantes y asistentes a, a este acto o esta presentación de eh, este importante proyecto en colaboración entre la Universidad de La Laguna y el Servicio Canario de la Salud. Realmente, bueno, el, el asistir en representación de la Universidad de La Laguna es un honor y un placer y Real, eh, eh, estar aquí um, significa mucho para mí porque este tipo de proyectos que implica eh, novedad eh, en los aspectos metodológicos y en eh, hacer llegar pues, conocimientos y competencias a cualquier ciudadano, aunque nosotros nos centremos en los estudiantes, realmente poder llegar a, a, a toda la población es mucho más ambicioso. ¿no? el proyecto es un proyecto que se enmarca dentro de los proyectos europeos de horizonte 2020 y que eh, se ha desarrollado durante los últimos dos años en colaboración con otros ocho países europeos y se han realizado eh, más de no se han realizado 35 cursos, 35 cursos eh, eh, online en abierto eh, que se han dado a conocer en, en más de ocho idiomas. En el caso de la Universidad de La Laguna, se ha participado, eh, <risa> en colaboración <risa> con el Servicio Canario de Salud, en la realización de cinco MOOCs dedicados, orientados a, a fomentar o a dar a conocer principios básicos de salud entre los niños y los adolescentes. En el día de hoy, eh, si vemos el programa de, de la jornada, pues realmente es mm, muy interesante porque eh, pues vamos a ver cómo se ha ido eh, avanzando en, este, en el desarrollo de este proyecto. ¿no? Y participarán, pues, por parte de la Universidad de La Laguna, mm, pues nuestros mejores expertos en, en lo que es la, la docencia en línea. Eh, los Cursos realizados por la universidad se encuentran ya alojados, los pueden consultar eh, y, y realizar en, la, en nuestra plataforma, nuestra plataforma eh, de MOOC. Y bueno, pues a lo largo de la mañana participará eh, Raquel Martín, que ya se encargó de defender nuestros cursos en el en la jornada que se realizó en Bruselas como final de, del proyecto y que fue pues, realmente eh, reconocida y todos los participantes mostraron un gran interés y también pues, contaremos con, nuestra, con la presentación de Campus Mock por parte de Karina González, miembro también del equipo de investigación del proyecto, eh, directora de innovación y tecnología educativa eh, que es la parte informática, la parte de, del proyecto. Eh, Como no, eh, Manuel Area, el director de, del, del proyecto y, y experto eh, en, en lo que es formación en línea. Eh, también... Eh, no puedo dejar de nombrar a Guadalberto Hernández y a Emilio San la parte sanitaria de, del proyecto, que bueno, son profesores de nuestra universidad, de los más motivados, de los que siempre están dispuestos a arriesgar y a innovar y a comprometerse con cualquier proyecto y con, con una gran ilusión. No me puedo olvidar de la, del personal de ULL Media, ANCOR, que está allí eh, grabando el evento, porque gracias a ellos la, la realización, la parte eh, técnica, la parte audiovisual también eh, resulta de, de una gran calidad. También han colaborado en el proyecto eh, Sebastián Martín y Anabel Bettencourt, que son alumnos del programa de doctorado en educación, alumnos de, de Manuel, que también están realizando un trabajo magnífico en todo lo relacionado con la docencia en línea. Eh, estos cursos que, que ha realizado la Universidad de La Laguna eh, están orientados a niños y adolescentes. Y este formato de los cursos MOOC es realmente un formato novedoso, quizás en ciertos ámbitos poco conocidos, pero que gana cada día más eh, adepto porque, eh, bueno, pues permite la autoformación, la formación a medida y eh, en base o a plataformas abiertas. En este caso, pues se han realizado distintos vídeos, imágenes, infografías, Interactivas que pretenden ser atractivas para los menores y eh, la, la formación se realiza pues, a base de la visualización de píldoras, de pequeñas grabaciones, eh, de la consulta de los materiales de apoyo y la realización de unas tareas del aprendizaje que permiten la, la evaluación. Eh, al final, la experiencia, Finalizar la experiencia, eh, los cursos MOC dan la posibilidad de solicitar una certificación que reconozca que se han alcanzado la, las competencias establecidas o simplemente pues, podemos realizar el curso MOC por saber y no tener necesidad de, de certificar. Eh, bueno, esto eh, es, forma parte de una colaboración continua entre la Universidad de La Laguna y el Servicio Canario de Salud. Eh, afortunadamente eh, tenemos muy buena relación, este no es el único proyecto, hay otros muchos y, y bueno, yo espero que esta colaboración sea de utilidad y que sea pues una más de tantas colaboraciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Y yo siendo fiel a, a la encomienda, pues voy a leerle lo que el director general pues me, me apuntó a los efectos de que no se sé, quede nada, aunque es verdad que siempre me da licencia porque sabe de lo que hago y cómo lo hago, de cañada cosecha personas. ¿no? Y en ese sentido, sí me gustaría empezar, pues también eh, empoderando siempre al trabajo intersectorial. Canarias es verdad que está fragmentada en la geografía, pero solo puede ser una en los contenidos y en la ciencia. Y por tanto, si la verdad está en la ciencia, Canarias sí que puede ser una, si al final, pues, en este trabajo intersectorial, coincidimos en el conocimiento que las universidades como la Laguna, efectivamente, pues, nos proporcionan. Así que felicidades también por la parte que toca. Eh, decía el director general que cuando se hacía la en situación de aquí, que se encontraba aquí para afrontar un reto que es importante para todos nosotros, para la comunidad canaria y de forma particular para la Dirección General pues, de Salud eh, Pública. Yo diría que, y esto es cosecha propia, que entusiasmado el servicio de promoción de la salud, que andamos siempre detrás de ver de cómo llegamos eh, una, en una comunicación gustosa a la comunidad, a los efectos de que puedan interiorizar aspectos vinculados a su gestión de la vida en clave de calidad de la misma, lo que llamamos salud, básicamente. La creciente influencia de la televisión y el mundo digital sobre las conductas y la salud de los ciudadanos y la brecha tecnológica existente entre muchos colectivos sociales está propiciando un nuevo fenómeno. Es la aparición de amplios grupos de población que no son capaces de obtener información fiable para orientar su salud y sus vidas, que es precisamente lo que pretende el proyecto y que la gente pueda autogestionarse en clave en calidad. La multiplicación de fuentes de todo tipo y el bombardeo masivo de información pueden generar confusión en aquellos sectores de la población que no tienen herramientas para discernir entre información procedente de fuentes fiables, de, de la información secada o incluso de aquella que es directamente falsa. Está muy de moda los fake news, por ahí, o sea, todo el mundo habla de los fake news. ¿no? En este contexto, la toma de decisiones importantes que afectan a la salud y, y su calidad de vida puede verse severamente condicionada en clave de vacuna, ni que decir todo lo que hay respecto a todo el... el, el, el en la información sobre vacunas, eh, eh, partes, contrapartes, controversiones, etc., alternativas, etc., elegir en los alimentos, en las actividades de ocio, elegir en los tratamientos médicos y en definitiva en la, en la gestión de su salud y su calidad de vida. En La autogestión, siempre hablamos, y antes hablaba con el compañero eh, Don Pedro Serrano también, que en eh, la autogestión se trata de gestionar aquello que tenemos, circunstancias saludables o circunstancias menos saludables por mor de alguna alteración, alguna patología y demás. Pero en cualquier caso hay que autogestionar hasta la economía doméstica, como digo yo, todo es autogestionable. Ante esta realidad, universidades y centros de investigación de salud en España, en Canarias, las universidades de la Laguna, evidentemente, de la Roma de Gran Canaria, ...Bélgica, Dinamarca, Estonia, Italia... ...Reino Unido y Suecia participan en el proyecto... ...Mejorando la alfabetización digital de la salud en Europa... ...en, de, en salud en Europa... ...es lo que se denomina el proyecto ISTER. Con esta línea de investigación se pretende sentar la base... ...para crear un ecosistema de salud digital... ...adecuado que permita ofrecer herramientas a la población... ...para encontrar, comprender y evaluar adecuadamente... ...la información que encuentra en Internet... ...y que ese conocimiento favorezca la toma de decisiones... ...ya que los ciudadanos alfabetizados digitalmente... ...están preparados para desempeñar un papel más activo... ...en la autogestión de su salud... ...lo que aporta mejores resultados... ...en términos de vida más saludables, estilos y hábitos de vida. En Canarias la gestión y coordinación del proyecto ICEGEL... ...ha sido responsabilidad de la Dirección General de Salud Pública... ...y de la Dirección General de, de, de, de, de, de Dirección de Servicio área de la Salud, a través del servicio de evaluación y planificación, como ustedes saben bien representado, ese servicio, por y su jefe que está entre ustedes también, don Pedro Serrano, ¿no? que se ha encargado de organizar el trabajo y controlar, como ellos, como nadie sabe, el logro de los, de los objetivos. ¿no? Eh, voy acabando, eh, pero sí que me gustaría añadir. ...que nosotros aplaudimos este tema desde el principio... ...y el compañero Alejandro Guerra Pérez... ...es el que ha estado desde el primer momento muy cercano... ...al proyecto desde el Servicio de promoción de la Salud... ...porque creemos que debemos estar... Eh, ...en donde está la población, donde a la población le gusta estar... ...y, y por eso nuestro lema en, el, en promoción de la salud... De, eh, ...decimos que promocionar la salud... Es el arte de despertar el gusto por la vida. La gente está gustando por lo digital y debemos despertar el gusto por la vida ahí donde también ellos han puesto su centro de interés y su gusto. ¿no? Y a, en honor a ese lema que nos no define y que el Ministerio ya ha hecho propio, pues también queremos estar en Isihel porque ahí la gente también puede disfrutar su vida, su calidad de vida. Y nos parece tan importante que creíamos, y a nivel le he hecho esa, esa propuesta y aquí en público y, y su jefe de servicio lo sabe, pues que nos gustaría que en este, este proyecto lo considera toda Canaria en el pequeño congreso regional que hacemos todos los años de islas y municipios promotores de, la, de, la, de salud donde todos los técnicos de, de salud pública, de todos los ayuntamientos, de todas las islas, pues también se encuentran los efectos de seguir empoderando a la población en clave de alfabetización de la salud. Dice el director general, que hoy conoceremos el proyecto ICEGEL y las herramientas y actividades que está desarrollando. Dar enhorabuena a todos por la realización de esta jornada y por su contribución a este importante desafío. Y termina pues siendo agradecido con todos los que han hecho posible en Canarias una realidad que nos puede acercar entre todos en clave de salud. Muchas gracias.